Cristian Casablanca gana carrera y se pone loco. El maestro, el maestro Cristian Casablanca, añadió ayer en una nueva página de su historia de éxito, logro personal. Casablanca triunfó y se puso como loco tras ganar una carrera celebrada en el Autódromo de Santo Domingo, venciendo a un joven llamado Alessandro Iglesias. Y cuyo premio es de 5 millones de pesos. Hey, hey. Ahí vamos a ver las imágenes. <risa> <risa> ey, maestro, está duro. Ey, maestro, ey, maestro. Ey, ey, ey, maestro. Hey. A mí me da risa como dice, para. ¿tá? Ahí va, ahí va el maestro. Ahí fue que ganó. Ey, maestro, está duro. ¿Qué carro es ese? No sé, la gente que comente ¿qué carro es el que tiene el maestro ahí? ¿No, ¿Un pocho, Es un pocho, un pocho. ¿Un no, no Un pocho. Un pocho. Ahí está eh. Yo le mandé video El blanco En el momento que ganó Mira, mira, mira Mira, ahí Santísimo Voy a vivir loco Ay, se va a vivir loco Eh, vuelta <ríe> a Maroma Eh, eh Eh, maestro, maestro Y va a caer El maestro está pasado, el maestro Mira, mira, mira, mira, mira. Ah, el cinco, mi, digo, el, cinco millones. 5 se millones. Ganó. ¿Será verdad, eh? Señores, no, no, ma no maestro, claro. Todo lo que maestro ¿Hay diga. Hay otra parte del video. Sí, no, don, don, don ¿no se el, ve el... de frente. Eh, a ver si los chicos pueden ponerla. Ya, ya, lo, ya lo mandé, ese video, se ve Entonces, de frente. Atención, Ahí viene, ahí viene ella. Ganó. Un, es un poche. Es pues un sí, poche para Es po, un poche. El otro es un McLaren. Eh, eh, el, maestro. el maestro siempre causa controversia eh, eh, la, porque es espontáneo mire mire mire mire eh, el maestro está pegado eh, eh, el maestro, Ma ya. Eh. está contento mire el maestro está contento <risa> señores Cristian Casablanca se ha dado a conocer por por esta eh, actividad y estas cosas o cosas que hace me parece que el maestro es un hombre bien tranquilo. Sí, el maestro, sí, sea, sí, el maestro no me mete con nadie. El maestro... No, pero el maestro... El maestro lo, lo, lo, lo, y mira, ¿sabes qué? Hay algo responsable del maestro. Que el maestro manda a las personas a correr en el ray y no en la calle. Sí, porque... Sí, porque hay o, gente que usa en los vehículos para correrlo en, en la calle causando accidentes, pero el maestro no. El maestro viene y... Y lo, o sea, dice que sea en la pista, o sea, que sea en la pista que, claro. que corra. Y eso está bien, o sea, en la pista de, en esos eventos importantes. Estoy, estoy loco que, que, que el maestro Así, me dé un Así, Y palecito, está bien. ¿Eh? Un palecito que me dé. El un palecito, el maestro. El maestro el ganó el maestro, Truta cinco millones. Más, ¿no? El maestro ganó. Ahora, ahora, cinco millones. Cinco millones. ahora eso mira, mira mire. No, no, el maestro está pasado. mira mira mira Ella va a ir loco, ella va a ir loco. No, no, no. Y brincó, eh. y esto, mira. Eh. No, no, no, pero el maestro, el maestro está pasado. Señores, ese maestro. maestro. Cristian Casablan, un palecito no cae más, que me, me lleve el maestro. <risa> ¿Eh? Un palé. palé. Y al hombre pimentel también, que le den un palecito. <risa> <risa>